Y yo ar arranqué con eso cuando me recibí, eh, fines del 99, eh, en ese momento había varios amigos míos con startups, había una movida fuerte. Eh, la abogacía más tradicional me aburría un poco, entonces con, con otro amigo de la facultad arrancamos eh, un estudio para asesorar startups nos fuimos, a, mejor, nos fuimos a, la, a la estación de tren, de, que había una imprenta, nos hicimos unas tarjetas, conseguimos una oficina prestada y arrancamos ahí. Tenía 22. Eh, después, unos meses después, eh, el estudio eh, de Burugosch, eh, ahí había dos, dos abogados, Manuel Tadonoira y Rafael Algorta, que venían de hacer su máster en Berkeley, en ese momento que era, imagínate, Oeste de Estados Unidos, año 99, ebullición de startups, así que volvieron a la Argentina con ganas de, de hacer lo mismo, así que nos presentó el que era el padre de mi novia en ese momento, eh, nos sumamos y arrancamos con ellos a desarrollar el área de asesoramiento jurídico a startups. Eh, empezamos en el 2000, principios del 2000, eh, y... Y estuve casi 15 años ejerciendo la abogacía. Después fui, fui sumando este, no solo startups sino también inversores y de acá, de afuera, pero sí ejercí muchos años la profesión eh, y la docencia también, también después siendo docente de, de, algunos, de algunos de estos temas que hacía de cuestiones jurídicas relacionadas con lo digital y con la información, eh, terminando clases. Después en el año 2000 11 eh, veníamos después de un camino de crecimiento muy muy bueno ahí apareció la oportunidad de fusionarnos con, con otros abogados de otros estudios de primer nivel para hacer un estudio más grande eh, y allí nació Tanoira Casania. ahí nos mudamos a Puerto Madero, armamos unas oficinas muy al estilo Google, no, no era un estudio jurídico para nada eh, y ahí arrancamos. Y en el 2013 eh, me ofrecen sumarme al gobierno de la ciudad para desarrollar el área de, de emprendedores o para, para un nuevo plan de innovación en el que estaba la parte de emprendedores. Y ahí dejé el estudio eh, y lo hablé con ellos, con, con mis socios y era una buena oportunidad. Así que dejé, dejé el estudio, dejé la abogacía casi y, y pasé al el sector público. Arranqué en agosto, septiembre del 2013 eh, en el gobierno de la ciudad como director de emprendedores. Nosotros lo que hacemos es eh, trabajar eh, en, el, en el desarrollo y la transformación de cadenas de valor, apalancándonos en ecosistemas de innovación. Eh, el término cadena de valor a alguno le puede sonar medio, medio viejo o trillado, a mí me encanta, me parece que es más actual que nunca. Y creo que ese término eh, logra eh, explicar, ordenar eh, y, y facilitar una, una relación virtuosa entre corporaciones eh, y startups o, o pymes o compañías medianas. Es una cuenta pendiente de la Argentina. Eh, es donde se están dando muchos de estos procesos de transformación digital eh, muy actuales y acelerados por la pandemia y donde hay oportunidades de, de hacer cosas. Nosotros trabajamos tanto con corporaciones como con startups ayudándolos en esos procesos de, de crecimiento, en el, en el diseño y en la implementación y el acompañamiento de procesos de crecimiento, apoyándose en ecosistemas de innovación eh, que pueden implicar en muchos casos fundraising o inversiones. Entonces, hoy la mayoría de las corporaciones está entendiendo que eh, este, este mundo complejo y digital requiere eh, el abrirse y el interactuar mucho más con los startups para su proceso de innovación, con distintos procesos de innovación abierta o de corporate venturing. Eh, en general, eh, salvo excepciones, la mayoría eh, tampoco perdida o, o, o por lo menos necesita ayuda en ese proceso para interactuar con los startups, para poder hacer un buen mapeo eh, porque se han dado cuenta que, que hay, hay iniciativas que son más de responsabilidad social, si querés, pero si vos querés de verdad lograr un ensamble eh, tiene que haber eh, un, un acople bien entendido y bien pensado entre la startup y la corporación, o sea que que, que haya un entendimiento de las necesidades que tiene la, cor la corporación, de dónde apete el zapato, de qué talento interno también hay, qué iniciativas que muchas veces están dormidas o desaprovechadas y en qué se complementa con, con el startup. Eh, eso tiene muchas más posibilidades de, de, de ser exitosa y la agenda es abierta. En algún caso puede terminar en, en una relación comercial eh, partnership, en algún caso, en una inversión, en otro caso, en alguna compra. Eh, pero, pero hoy hay mucha más apertura por, por este término de la cadena de valor. ¿no? Eh, y los startups, eh, muchos de ellos, sobre todo a la hora de escalar, también necesitan ayuda para, para sus planes estratégicos, para acelerar sus planes, para relacionarse con las corporaciones, que en muchos casos pueden ser un cliente interesante, pero... pero, pero le suele costar, suele ser friccionado ese proceso. En el escalamiento internacional, eh, ese es que, que sobre todo en estos momentos es súper necesario, entonces los ayudamos en el soft landing en otros países. Eh, y después, por supuesto, en el fundraising. ¿no? No, no, no es que somos fundraisers, sino que si como parte de un proceso de crecimiento eh, es necesario la búsqueda de capital, los ayudamos en ese proceso. Aprovechando también la relación que tenemos tanto con corporaciones que están buscando startups como con muchos inversores ángeles o, o fondos con los que tenemos relación que, que están atentos a los proyectos que les podamos presentar. Así que bueno, vamos y venimos eh, tra trabajando, de alguna manera es seguir trabajando en el desarrollo de ecosistemas ¿no? y de gente interesante que no se conoce y se podría conocer acompañándonos en el proceso. Eh, y... Si querés, lo, lo que nosotros estamos viendo eh, como, como tesis o como oportunidad para trabajar en las cadenas de valor <coughs> es un par de fenómenos que quizás son medio contraintuitivos, pero, pero que nos parecen bien interesantes y por eso sobre todo vemos que hay cosas para lograr. Eh, eh, por ejemplo, toda un, una resignificación o revalorización de, de los intermediarios. Cuando empezó un poco el comercio electrónico, había una mirada sobre que el objetivo era matar a todos los intermediarios y acortar las cadenas eh, y hacer una relación directa entre el productor y el consumidor. Eso en alguna medida es cierto, pero en muchos otros casos el, el fenómeno interesante es el, todo lo que está en el medio. ¿no? Cómo muchos intermediarios se, se pueden transformar y agregar valor y tener sentido desde muchos puntos de vista. Lo mismo que la territorialidad. Eh, la territorialidad que, que estaba como casi que mal vista porque parecía como algo innecesario en un mundo de comercio electrónico pero hoy cada vez más la cercanía y la territorialidad están tomando importancia. Sobre todo aquella territorialidad a, a la que se le puede agregar una capa digital pero sin dejar de ser territorial. Entonces ahí es donde vemos algunas cadenas de valor que se cruzan o algunas cadenas de valor donde no es que lo online reemplaza al offline sino que hay una combinación virtuosa y por otro lado lo que vemos es muchos de estos proyectos eh, históricamente imagínate hace más de 20 años que veo proyectos de, de, de B2C o de farm to table por ejemplo estaban armados desde la oferta o sea vos producías algo y veías cómo le llegabas al consumidor pero medio de los empujones a ciegas eh, porque además es cuando eran caminos B2B2C to to eh, en general la intermediación no era transparente era medio... medio la, la información te llegaba más o menos mal eh, hoy lo que ha cambiado, sobre todo por ejemplo con las plataformas de última milla es que se ha digitalizado la demanda o cada vez más está digitalizada la demanda vos sabés, el consumidor está conectado sabe lo que quiere y vos sabés cómo es ese consumidor que otros gustos tiene en el momento que lo quiere entonces casi que se invirtió la cadena, no es más B2C sino C2B eh, y eso eh, le ha dado un acelere a las cadenas espectacular porque a diferencia de estar empujando, una estrategia más eh, push, es una estrategia más pull vos sabés lo que quiere, entonces eh, es más sencillo darse vuelta y pensar y armar una cadena de valor desde la demanda y no desde la oferta por eso puede parecer muy técnico, pero eh, ha abierto un mundo eh, las cadenas agroalimentarias y un montón de otras cadenas. Estos es fenómenos que te estoy diciendo de, de eh, N cantidad de startups que están empezando a, a, a atacar esos segmentos. La logística, el financiamiento, la última milla, el warehousing, eh, todo. Eh, así que es un momento, en ese sentido, es un momento súper interesante. Por supuesto, si uno logra abstraerse de la coyuntura, de la crisis y de todo, pero si logras abstraerte un poquito de eso, la, la aceleración que, que tomó la digitalización es fascinante, eh, sobre todo para lo que nos dedicamos a esto hace muchos años. Yo siempre digo, nos pasamos años en el G20 en los grupos de economía digital hablando de lo que podía llegar a pasar y en fin haciendo proyecciones y de golpe se aceleró en, eh, de manera increíble. Así que ahí, ahí ese es el universo en el que nos estamos moviendo con, con Marea. De, de vuelta, te, tenés de todo. O sea, Argentina, gracias a eso, es un país muy emprendedor. Eh, pero, pero sí, pues, pues, cuesta arrancar y animarse. Nosotros siempre decimos que el emprendedor no solo tiene que querer emprender, sino que tiene que verlo como posible y en muchos casos este, no, no, no terminan de arrancar. Pero en general te diré que el, lo, lo que más suele costarle a los emprendedores argentinos eh, es el tema ventas. Ese es un skill eh, que no, muchas veces lo hacen como a los ponchazos, pero, pero no, no tenemos la, la, o en muchos casos no está esa matriz o ese, o ese expertise de, de ventas que, si uno ve, por ejemplo, la mayoría de los startups americanos. Entonces, Ahí es un tema que, que muchas veces uno puede ayudar o formarse o seguir aprendiendo. Las empresas tecnológicas que mejor les ha ido, Argentinas, en, en general en algún momento incorporaron equipos de venta fuertes y se gastaron un, parte del financiamiento que consiguen es para armar esos equipos, por ejemplo en Estados Unidos que hay muy buenos equipos de venta. O sea, su, suele haber, eh, digamos, como una generalidad, ¿no? eh, salvando mil excepciones, pero en general suelen ser buenos equipos muy creativos. Este, aguerridos que le encuentran la vuelta a las cosas eh, con en general hay buen, buen conocimiento tecnológico, algunos lo tienen in-house, otros lo tienen que tercerizar pero suele ser la pata más floja la parte de, de venta, ¿sí? la parte comercial un socio bueno, un, un socio tiene que tener o sea, tiene que tener eh, afinidad eh, y, y saber que no, no tiene que tener el mismo perfil que vos, ni mucho menos, porque vos lo que tenés que armar es un equipo, eh, y en ese equipo en general necesitas un perfil, alguien más técnico, más vendedor, más creativo, ¿no? el, el, el hacker, el hustler, como, como dicen, aunque sí esos perfiles, eh, esos son los perfiles, ahora en cuanto a la persona, vos lo que tenés que saber es que eh, si vos encaraste tu proyecto como una solución a un problema, puede ser que esa solución que vos planteaste tenga que cambiar en algún momento tengas que pivotear o lo que sea, eso va a requerir este, un trabajo en equipo importante eh, fricciones y tener la capacidad como equipo de resolver un montón de problemas todo el tiempo entonces eh, trabajar en equipo eh, es algo que, de lo que se habla todo el tiempo pero que es sumamente difícil eh, ceder el manejar los egos, la, la, los modos, la forma de ser, entonces eh, yo te diría que eso es clave, que, que vos elija gente con la que sabes que vas a poder decirte las cosas, este, tener discusiones, eh, pero, so, pero más allá de, de tener caracteres, formas de ser o perfiles diferentes, tener la capacidad de superar eh, dificultades juntos. Eh, y que compartan los mismos valores, digamos, porque vas a tener muchas dificultades y ahí en esas dificultades es donde se ve eh, los pingos se ven en la cancha, ¿no? lo, lo vas a ver ahí y vas a tener mil eh, por supuesto no quiere decir que todos estén bien todo el tiempo, digamos eh. en un equipo a veces uno está más pinchado, uno más está arriba el tema es que se complementen eh, y que si alguno está mal el otro no el otro, está, pero te diría que eso es, eh, es clave. ¿no? Después, por supuesto, los perfiles. Porque si, si, si vos, eh, si hacen todo lo mismo, bueno, sabés que vas a tener que complementar o alguno va a tener que tomar roles. Y después, eh, que tengan todas las conversaciones incómodas al principio. Que estén muy claro qué es lo que va a hacer cada uno, sus responsabilidades, sus objetivos, cómo se van a dividir el capital, eh, que lo firmen y que tengan la discusión, o todas las discusiones que quieran tener al principio. Lo peor que puedes hacer es tener esta discusión cuando te está yendo muy bien o cuando te está yendo muy mal. ¿no?